Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus Sí, Ciudad de México. Vamos sí, a sí. la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Por ciento. Nancy Plus, de corazón, los berracos del sabor. La chinga, la chinga, la chinga. Felices. En cabina, Jorge Frausto. El tecnología. Gracias por tu preferencia. Gracias, gracias, gracias, gracias por tu preferencia. Gracias por compartir este día con nosotros. I'm not going going to going to going to going to going to going to going to going to Ya que nosotros estamos capacitados para cumplirte en cualquier género de música que desees. Ya que nosotros estamos capacitados para cumplirte en cualquier género de música que desees.